Bueno, hola gente de YouTube, aquí En este nuevo video, estamos con Takei y Moisés también, toditos ya, déjame ponernos en grande para la presentación, aquí estamos, eh. bueno, lo que vamos a hacer es jugar un jueguito, vamos a aplicarlo rápidamente, un jueguito que es un shooter y lo vamos a poner súper difícil y el que pierda eh, se lo pita la cara mmm, con cualquier cosa, más en ruleta con mi ruleta y vamos a hacer el, la pierna para la dijera y él se va a sienter primero aquí y si pierdes eh, uno de nosotros dos tiene que pintarle no uno nosotros no te tiene que pintarle a otro de cosas no me sé explicar pero bueno ya voy a primero Yo, qué me vas a hacer? Bueno, vamos a darle Ahora no me toca a mí Ok, vamos a... Lo primero que vamos a hacer es Traer a los bichos para acá Traemos a los bichos Ah, Le damos en el coco no se muere, se muere, se muere. Gátate un poco. Uy, uy, uy, uy. Ay, su puta madre. ¡No, no! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, mío Ay, ay. <risa> sí. Nada oxeno porque si no, no hay family friendly. ¿Qué es family friendly? Escucha, ve. ¿eh? Una carita. Ay, qué, qué falta de creatividad, boludo. Bueno mi gente, estamos de nuevo aquí. Es un gameplay. ¡Excelente! Bueno, podemos, eh, estamos en media guerra de zombies. Si sí, sí, se le puede llamar zombies. balazo bueno. okay. ¡Qué ¡Rayos! ¡Ah! What? ¡Muertísimo! ¡Oh! vi ¡Oh! no ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Mm, se rompió ah, el lapicito. Rayo. Ah, Iluminado. Ah, ¿Cómo lo tupo. Sentí el triángulo. no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? voy. Sí, sí, sí, Se quedó de feliz, pero no A la verga Creo que voy a morir sin agarrar la escopeta Que es lo que yo quiero <risa> <risa> taques, todo ¡No está Esto bicho no lo para nadie Esto bicho no lo para ni chavo ¿Qué es eso, güey? <risa> no sé ¿Qué verga? Tengo los cuadrados Black Ops 3 <risa> Y se Bueno, si te ha gustado el video, dale like y dale like por ese mostacho. Ya, este mostacho, coño, de esta? De aquí. Y dale like por este mostacho y por esta uniceja y por estos signos raros que hizo Moisés que no nos entendemos. ¿Algo, algo de verdad de significar Bueno, estamos con el final de siempre. Eh, un fuerte saludo a italia a Steven y a Abril AMG. Por este lado te puedes suscribir y por este lado tienes el video anterior. Si quieres que te salve en mi próximo video, déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete. Chau.